Me encanta esta música hermano, de verdad que me encanta como Amigos, ¿cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal hermanito mío Hoy vamos a reaccionar a Poca Luz Remix Amigos, con todo respeto, jamás había escuchado este originalmente Tampoco sé de quién es originalmente, no me informé nada, perdón Soy un desastre de reaccionador, de persona, de todo literal, perdón mi gente Pero bueno hermanos, está After, que con todo respeto sea la primera vez que lo escuche A Kenak ya lo he escuchado un par de veces, creo que nunca lo he reaccionado Pero sí lo he escuchado FMK, que para mí el rey de la escritura de América completamente de América el mejor y junto al loquito y el niño Baby Boy amigo como siempre muchachos link en la descripción no se pueden dejar el like y suscribirse me ayuda un montón y vamos rápidamente con la videoreacción en esta ocasión vamos after Mami estás el remix Si tú vas solo en un millón Esta noche es 20 Y si yo te creo una canción es porque eres diferente A ver, a ver, a ver, a ver FMK, y este flow FMK, y este flow, hermano Y este flow Cabrón Tenemos la mente Tan fría y la gana caliente uh. Lo nuestro reciente Pero va para siempre Bah Ay, poca luz, no te uh. veo. Uf, es que necesito verte para cumplir tu deseo. Me decís que soy lindo cuando me siento feo. Por eso te escribo a ti todo mi chance. Solo preguntando por uh. ti. Me falta para no de aquí. Sé que tomas algo de dos, así que cuento hasta tres y no vamos del B. Amigo, que flow. Que flow, que flow. Dos, tres. Firmo el pico. No te puedo ver, cruzamos mi raza y son mi pa. No me dices que la calle sabe a las 3 de la mañana me busco para aprender. Y no fuimos de vida. Y no fuimos de una. Porque para ver si estábamos en uh. mi uh. cuna. No cae duda. Nuestra amiga del sol también de la luna. Para ah. pari yo quedo listo Me hice indra y yo quedo ok La verdadera no tiene grafe Solo G te lo digo por ley A un tú así yo le pongo Play Hace mucho no te veo el busque busque salemos de Montevideo Te una pelea y yo te paso los videos Prende la luz que estoy sin los lentes y no te veo el Babi, hermano. A mí, el Babi para mí tiene un estilo único que me encanta. Para mí es muy diferente y tiene un estilo completamente único y algo que destaco mucho de la misma Me encanta un montón, Babi. Y como persona, de verdad que es maravilloso. Chante. Es wow. porque todo eso calma mi ansiedad Esperame afuera que estoy por llegar Ponete lo que sea fácil de sacar Si yo salgo nunca hay la zona FMK, cabrón, ¿qué es esto, hermano? Bueno, si Su pistola, como el DJ en la consola, ay, ay, yo no olvido IP. Tengo varios, pero yo te le a ti. Se ve cara la vida que me elegí. Pero de qué sirve si no estás aquí? Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Y es mejor que no sepan lo de nosotros. Me encanta cuando fuma y empieza a sacarse fotos. No me importa saber, qué le escribe otro. saber que le escriben otros. Sabes que ninguno va a tocarla como la toco. Es que la veo una vez a la semana. Lo que me gusta es que no me dice canas. Todo es más lindo cuando la tengo en mi cama. No le importa quién soy, no le importa la fama. Combina ahí con su ropa bien nos fuimos del PIP a gastar mi cash. Mami, es un lío, lo que pido me das. Siempre que te escribo al ratito, estar hay poca luz, no te veo. Es que necesito verte para cumplir tu deseo. Me decís que soy lindo cuando me siento feo. feo. Por eso te escribo a ti todo mi preguntando por ti. Poco falta para. Qué brutalidad, hermano. Qué brutalidad, hermano. La brutalidad, audiovisualmente. La gente que laburó acá, de verdad, increíble, amigo. Audiovisualmente, musicalmente. Amigo, está el Tadu Vázquez, amigo. El Tadu Vázquez lo encuentro increíble. Con razón, amigo. amigo el Tadu, de verdad, lo encuentro maravilloso. Lo he visto en producciones que he hecho con Nizar, amigo. De verdad, para mí, Tadu está en otro nivel, hermano. De verdad, muy infravalorado. como productor, hermano. Lo encuentro único. Amigo, ¡Qué temón. Audiovisualmente, musicalmente, una maravilla, hermano. literal que una maravilla. Uruguay y Argentina unidos, hermano. Tipo, qué linda la música, cómo te puede unir país, hermano. De verdad que lo encuentro maravilloso, precioso. Y de verdad que fue un temón, amigo. De verdad que el flow fue a, me hizo volar, me hizo, no sé, tocar las nubes con el flow, hermano. De verdad, estos colones le rompieron todos, hermano. Amigos, como siempre, muchachos, link en la descripción. Y nos vemos en la siguiente reacción, amigos. Gracias por estar aquí esta hermosa noche, vemos, gente? Te voy chau. Qué flau.